Presente siempre aquí en el estudio. Convierte tu noche del sábado en una millonaria jugando Powerball que ya tiene. 125 millones de dólares. Añádele Power Play y Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Mientras que el tocas Cash también está en los millones. Cuenta con el gran acumulado de 2 millones 2.550.000 mil dólares para mañana viernes. Y la doble revancha te espera con 160 mil dólares. Juega que tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos con Lotería Electrónica.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 Asimismo es donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de lotería electrónica. Hasta con un dólar puedes ganar. Así que búscalos en tu establecimiento favorito y rafa tu suerte. Ahora damos comienzo con los sorteos de esta noche con el Wild Ball. Adelante. El número ganador de Wild Ball es el número 8. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy. Es el número 8. Ahora damos comienzo a los Pegas con el Pega 2. Muchísimas suerte, familia. Este boleto en mano, el número ganador de Pega 2. Comienza con el 0. Segundo número es el 3. El número ganador de Pega 2 es el 0-3. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy. Es el 0-3. Continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 3 comienza con el 5. Le sigue el número 0. Último número es el 5. El número ganador de Pega 3 es el 505. Repito, el número ganador de pega 3 en la noche de hoy es el 505. Y cerramos la noche con el favorito de muchos, el pega 4. Boleta en mano, el número ganador de pega 4 comienza con el 9. Le sigue el número 2. Tercer número es el 1 último número de Pega 4 es precisamente el 4. El número ganador de Pega 4 es el 9214. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 9214. Muchísimas felicidades a todos los que acertaron. No olviden visitar nuestra página oficial loteriasepuertorico.pr.gov. Mañana regresamos a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica Suerte te está buscando, déjate alcanzar Busca tu billetero hoy y juégale a la Lotería Tradicional Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas 100% libre de impuestos Yo soy Lotería, ¿y tú? Amigos, continuamos aquí en Esto lo Hago Yo y queremos hacer un alto porque tenemos un gran amigo que a mí me interesaría entrevistar y dije, Contra, ¿por qué no hablar de este tema? De cómo la tecnología nos lleva a hacer transiciones en nuestra vida. Nos pasa en todo, en la agricultura, en las artes, en todo, en la educación. Pero es interesante ver cómo Sicto Núñez, que es nuestro invitado. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Que es un fotógrafo que ha hecho fotografía para un montón de cosas. Hace una transición a unas redes sociales. Me acompaña también Soraya Gavina. ¿Cómo estás, Soraya? Un placer. Soraya se está integrando con nosotros hoy al programa. Ah, sí, bien. Así que te felicito. Gracias, yo lo conocí como fotógrafo. Ese es tu primer trabajo. Exactamente. Fotógrafo comercial. Fotógrafo. ¿Dónde estudiaste fotografía? En Sagrado Corazón. Ah, somos sagrados. Sí, Ah, también. Sí. Ah, pues mira, sí. pues tenemos algo en común. ¿Saben por qué? Sí. Porque yo no estudié en Sagrado, pero fui profesor en Sagrado Corazón. Oh. Yo dirigí ah, el departamento de, de Horticultura de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que tenemos muchas cosas en común. Pues esto. Eh, actualmente... Eh, conozco a Sisto porque, además de que lo vi en unas producciones de fotografía, de películas, ¿verdad? y de Exacto. modelos y cosas así. Estuve, estuve estado trabajando con producciones que son miniseries, eh, películas en Puerto Rico, parte de Steel, parte en producción. Ahí en, en esa área estuve trabajando por bastante tiempo. Aparte, claro, seguía trabajando en lo, los demás proyectos que tenía, pero esa, esa, esa parte de trabajar con miniseries, en la parte de hacer la fotografía para hacer la, la, la, la publicidad de la misma, y también los still photography, que son las escenas de lo que está pasando, lo que está, lo, que, lo que está grabando, que se usa para las campañas. ¿A ti te gusta la fotografía? Sí, a mí me encanta la fotografía. ¿Sí? ¿Sí?